Madre mía, hemos pasado la maldita noche justamente aquí debajo del maldito árbol porque como os acordáis en el blog de ayer intentamos bajar al maldito sótano y se escuchaba pasos de alguien, es que la nueva casa da un mal rollo increíble, o sea yo no quiero volver harto, vamos a buscar una casa normal por cualquier ciudad, pero no tío. podemos porque allí está Martina, tenemos que ir a por Martina hemos perdido a Guille está absolutamente toda la máximo squad ahí, así que hoy tendremos que volver a la casa, pero es que da muy mal rollo y están pasando cosas super mega ultra raras, y hasta vosotros os habéis dado cuenta porque me habéis dejado un un de comentarios en el vídeo, como que se mueven cosas solas. No, claro, como que se mueven solo, solas. Si quieres solo, que vayas a casa, te, te lo prometo. Tío. ¿Qué dices? Es mentira. La seguro que, que la lo lo prometo, a alguien, te, lo prometo visto te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Y simplemente, mira esto. En el minuto 16 y cuando, cuando tú y Gui estabais hablando por la puerta de la nevera, se ha abierto sola. Tener cuidado. Va a ver, enseñame el vídeo. escúchame, mira. Voy a poner la toma sin cortes para que vosotros veáis que esto es totalmente real. Mira. Es que qué maldito es que que hay... el frigorífico. Esta puerta, justamente de aquí. Ah. Detrás. Ah, que vale, en si la una sombra. Tío. Sí, escúchame, mira. Sombra, mira. Pero es que ¿quién, hay que puede, la cocina, ¿Quién puede hacer esos no ruidos? No sé Y fíjate, en la balita. No madera. No no ¿Se abre, se tío, cierra? No. Es ¿Vale? una una persona mayor Y nosotros seguimos hablando años. tranquilamente vale. Y se vuelve sí, y va a abrir sí, vale, ¿No mira, ves mira, alguna mira, maldita madre vale. ahí, Nacar? Pero a lo mejor harta la nevera va floja no hemos probado Sí, bien. va floja y se hace esta tipo de cosas Mira, escúchame, no es solamente esto En el minuto 8.55 cuando Nacar dice Hola, Nacar, se mueve la silla de la izquierda A ver si es verdad, va, enséñame el otro Mira, vas a flipar ¿Hay alguien ahí? A ver, ahí estamos, mira, ¿hay alguien ahí? No sí, sé cómo, sí, cómo, sí, cuánto sí, Vale, sin corte, no. cero cortes o sea, En plan, para que veáis, eh Hola, yo me llamo Nacar ¿Qué la maldita silla ¿Vale? Fíjate en la maldita Hola, silla. Espera, espera, espera. sola. No, es la mesa, es la mesa. Es la mesa del comedor, tío. No es la silla, es la mesa. <gasps> A ver, dale Mira, otra vez sin cortes, ¿eh? Mira Hola Yo me mira, mira, mira, mira. ¿Ves? ¿Ves esto? ¿Ves esto? Mira cómo se mueve ¿Ves? ¿Ves? ¿Esto qué explica le das? O sea, se mueve por la cara Bueno, a lo mejor, pues... Es que no sé, tío A ver, ¿hay algo más? ¡Obviamente! Cuando estabais arriba se mueve la maneta de la puerta sola ¡Cuidado! Mira, yo simplemente quiero que te fijes justamente en esta pedazo de cosa, ¿vale? En la vale, maneta, ¿vale? La simplemente maneta mira puerta. eso y mira que no hay ningún tipo de corte Mira, vas a flipar cómo se mueve para arriba y para abajo Muy suave ¿Ahora, ¿Qué hacemos? ¿Ves? Mira, mira, vale. ¿ves? Solo queda un sitio Baja, baja, baja, ¿Baja? ¿Baja? Y sube, a a baja y sube Baja y sube, eso qué explicación le das Drunker? ¿Qué explicación le das, maldita sea? Eh, pero eso no está editado, ¿no? ¿Cómo está editado, tonto? Si te estés eh, eh, Mostrando el maldito clip normal eh? O sea, el típico clip normal que ni siquiera Está editado, tío, que no, o sea, esto no hay edición harta, ahora sí que tengo miedo, eh, tío, de verdad Yo Ay, creo escúchame. que no deberíamos volver, tío, que Ay, vengan escúchame. aquí Y ya está, escúchame, solamente quiero que mires La piscina y para que veáis, ahora justamente, justamente Ahí está la cascada, ¿vale? Mirar si hay algún tipo de mano o lo que sea justamente ahí, porque yo no veo nada, mira. ¿Y ahora qué hacemos? Qué pues bajar al sótano, le he dicho pam. Y se enciende Ven. totalmente solo. ¡Venga, vamos! No, no, no, se enciende totalmente vale. solo, tío. O sea, sí nosotros no no ni cuenta. siquiera podemos encender eso, tío. Pero la fuente no se puede encender de ninguna manera. Si no tenemos ni idea de cómo se enciende esa maldita fuente. Vale, ¿y si esto tiene algo que ver con la niña del pozo, o, pues estoy seguro oh. que tiene algo que ver con la maldita niña del pozo, con los niños que salen eh, a sí. las 3 de la Esos. mañana. Estoy 100% seguro de que todo está conectado. por lo cual, máximo Squad, Nacar, tenemos que volver ahora mismo a casa porque está Martina y yo a Martina no la puedo dejar sola, así que lo único que pido a Maximus4 es que absolutamente todo el mundo se suscriba al maldito canal, que le deis un pedazo de like, ¿cuántos likes en este vídeo, Nacar? 55.900 50.900 likes en este pedazo de vídeo para que sigamos con toda la investigación, estaros súper, súper atentos, porque estoy seguro que esta noche también van a pasar cosas muy extrañas en la casa, esperamos vuestros comentarios ahí todo el mundo súper pendiente, activaros la dama a las 8 y 40 para ser los primeros en enteraros de absolutamente todas las cosas que pasan en nuestra nueva maldita casa, Y sí, porque de Perdón. Escúchame, escúchame ¿Estás escuchando eso? Espérate tú, espérate tú, espérate tú ¿Qué pasa? Las malditas campanadas, Naka Creo que mal no rollo, bro Es que estoy 100% seguro de que hoy va a pasar algo muy tocho Porque es que, mira que nos lo está avisando hasta la maldita iglesia. Y por todas estas cosas puse estas normas en la nueva casa. Y chicos, en esta casa va a haber un par de reglas muy fundamentales. No. Sobre todo esto va por ti, Martina. ¿Y yo porque qué? hay un par de prohibiciones que tienes que cumplir 100%. Norma número cero, Martina, ni se te ocurra sentarte en este sofá. Pero que es un sofá normal, ¿no? No, no, no, no, es el sofá normal. ¡No! no. no, no, no. No, Empecemos para. con todas las normas La primera prohibición es que nadie Va a bajar al maldito sótano ¿Vale, Martina? Tampoco es una tenía mucha va. de bajar ah, vale, Dios. ¡Madre mía! Nadie vamos, va tío. a bajar al maldito vamos. sótano Y ahora que ha subido al ascensor Nadie se va a subir Al ascensor nunca Tercera norma, nadie va a subir Por estas escaleras ¿Vale? Sobre todo esto ¿Por va qué? a... Martina Yo no, no, no, no voy no, a no, subir ¿Por, qué, por, qué, por, qué, por, qué, por qué. Martina, haznos, haznos caso porque están pasando cosas muy, pero que muy extrañas en casa. Quinta norma, y esto va sobre todo por ti, Martina. Yo, ahí, pues, ahí, ahí ni pisar. Pero que hay dentro. Eh, Martina, hay cosas que no te gustaría saber. Y la historia de esta casa, mejor que no la Cuidado, porque, qué según, miedo. Que me salga. Sí, pues aquí yo tendría miedo, ver. ¿eh? Porque como te salga alguien por la noche. Yo pues, personalmente no, no me acerco a no, no, no, no, no, Nosotros te decimos que cuando te interesa la historia de esta casa, la, la verdad llorona. es que. La no, eh, eh, eh, llorona. Llorona, llorona. Eh, no te va a gustar. No absolutamente ningún pedo. A esta puerta ni acercarte, Martina. A este armario menos. Porque seguro que hay alguna cosa muy rara adentro. Yo escuché ruidos el otro día. No pienso ni tocar nada. Ni la puerta armario ni nada. Yo no lo intento abrir en la vida. No sé cuántas normas llevamos. Pero Martina, ni se te ocurra entrar a la maldita cocina por esta puerta. No, no, la cocina no. No, no, no. no, no que lo puede. La vicina, espera, que no lo oh, puede. No, no, no, no. no, no, no, no. Coma, maria, mira, wora, esto se está yendo de las manos, ¿eh? O放 es que ella no? no tiene ni idea de absolutamente nada. Pero qué es oh. lo que pasa, decímelo. Ah, ah, o... es que es algo un poco. Oye, pero qué injusto que yo no me pueda sentar y spicy, spicy, sí, mira ahora mismo. Bueno, toca spicy, pero ni se te ocurra estar sí, en el sofá, vale, Martina, ni se te ocurra. Bueno, que ya está todo. Bueno, se ha el pero... Sí, que hay carteles de peligro, pero chico déjame sentarme aunque sea en el sofá. No va a salir aquí un pavo y va a hacer... ¡Uah! No, tío, sofá normal y corriente, es como si me dices no puedes tocar el suelo ¿Qué hago? Me pongo un gorro coptero y me voy volando ¿Yo qué hago? ¿Bebo agua de la piscina? Oh, no, no, espérate que tampoco me puedo acercar ¿Qué hago? Me deshidrato, me dan para qué? No sé, no puedo entrar ni a la piscina, no me puedo sentar, no puedo entrar ni a una habitación No puedo tocar esto, no puedo entrar lo otro, no puedo mirar aquí, no puedo mirar allá ¿Qué hago? Que sí, que pasan cosas raras, pero tampoco hay pasajeros Que chavales de 21, 18, 19, se asusten más que una niña de 11, que yo no, no Que sí, que harta dice que, que le da miedo esto esto te ve cuando te da miedo, tío, mira, yo voy a picar y así voy a demostrar que soy la más valiente de todos. Tío, pero es una liada muy gorda, ¿no? Que es harta que cuando a un niño le diga, dices que no haga algo, lo hace al momento, tío. Yo cuando era pequeño me gustaba cuando... Sí, Nagar, lo sé, Nagar, pero la cosa es que yo necesito proteger a mi maldita hermana de absolutamente todas las cosas vale. que están pasando. Vale, sí, yo, yo razón, tío, no lo sabes. hubiese hecho de otra manera, tío. No se lo hubiese dicho todo de golpe. Quizás paso a paso un día decirle a Martina, pues mira, esto no se puede usar. aquí El ascensor viene. está roto. Oh, de otra manera, sí, tío, claro. porque le has dado las No, ganas, porque tenero. Martina ya tiene 11 años. Años y yo quiero que poco a poco se vaya espabilando y que vaya sabiendo lo que es ser mayor. Sí, pues de espabilación, sabes lo que va a pasar: que se va a meter en el ascensor o se va a meter en alguna habitación que no se tiene que meter y van a pasar cosas muy malas. Pues ¿Qué quieres? Que acabe la piscina. No, no quiero que, ni que acabe la piscina, ni que se siente en el sofá, ni que abran las puertas, ni que se meta en el ascensor. No quiero que haga absolutamente Pero nada. Es que es mucha información. Además, para una niña de 11 es años. Es una niña, tío, obviamente va a hacer eso, tío. Es que qué? obvio a ti te decían no juegues con eso y jugabas. Pues ella es igual. Pues, pues no, Nacar, porque ella confía el 100% en mí y Martina. Nunca haría nada de eso ¡Wow! Bueno, yo me ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué miedo, por favor! Me está dando un jamacuco ¡Qué miedo! Mira, tiene como aquí un sensor Tiene esto era un teléfono Escuchar Así que darle mil no sé. likes por mi hermano loco Y por yo, que soy la más valiente de la familia En meterse a esto Es que ni tocarlo, tío Es que mira esto ¿Qué pasa? no pasa nada, y yo estoy aquí perfectamente mira, chicos, si me quieren venir a buscar, aquí estoy, vivita y coleando, mira Maximus Cuatro os voy a ser sincero, está pasando cosas muy pero que muy muy muy raras en esta casa estáis apoyando un montonazo a los vídeos, muchísimas pero que muchísimas gracias, y sobre todo que estéis atentos a absolutamente todas las cosas que se mueven y os lo pongáis en los comentarios, así que estaros muy atentos porque seguramente, sí, de hecho este yo video... también he visto muchos comentarios de cosas que se mueven pero yo no lo llego a ver en el vídeo, o sea, ahí está que nosotros en la vida real no lo vemos, así que muchísimas gracias Maximus Cuatro, pero vamos a intentar llegar a este vídeo a 60.000 pedazos de likes y que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal que es totalmente gratis tenéis entretenimiento diario, tenéis absolutamente todas las locuras que nos están pasando, que son súper, mega ultra interesantes y lo mejor de todo es que cuando hay vlog? ¡A, a las 8, 8 y 40. 40 cada día! ¡Todos ¿Todo los caída? días máximos! Cuatro, ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos los días! ¡Sin fallar! Hay vlog en el canal de todas las cosas que pasan, así que estaros muy pero que muy atentos a absolutamente todas las locuras por a, la, a las 8 y 39 para llegar a los primeros porque si llegan los primeros dejáis un pedazo de like y un pedazo de comentario, os vamos a dar Un pedazo de corazoncito un Corazon, Corazon, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón Para los corazón, suscriptores corazón, de la Squad. Y hay un problema, que ayer no estaba Esa manguera ahí sacada Y tengo un poco de mal rollo, porque Yo. está esa manguera ahí Bueno, voy a salir aquí y voy a demostrar que será Más valiente, espérate Uy, no es moderno Hola Hola Vamos, vamos, no. Yo, bueno, la verdad, Una es que manguera. pregunta, ¿eh? ¿Por qué este pregunta? esta luz de dónde viene? Hostias. Vale, Porque yo estaba viniendo aquí con luz. Vale, ¿Esto ya, de dónde todos. viene? Es verdad, es o sea, sótaro? esto, ¿esto de dónde es? Tan grande es el sótano que llega. Es que mirad a cuánta distancia estamos de la maldita casa. ¿Qué es el sótano? Hostias. Que no da mirad. Que, no, que no se baja más. No, no va. ¡Hola! ¡Que no va, tío! ¡Hola! Posiblemente sí, sí el sótano tenga varias plantas. Pues eso es lo que digo yo, que, que está tapado eso. Quedaros aquí, yo, yo voy a ver cómo, cómo está Martina. Sí, intentar ver, era, intentar, intentar, intentar, intentar ver los chavales están ahí. Uy, es verdad, es muy raro. Es que mirad, estamos muy, pero que muy, muy, muy lejos de, de, de, de donde estábamos, que estábamos ahí. Martina, es que parece que está golpeando algo. ¿Martina? ¿Martina? No estoy godiendo, te lo juro. ¡Va, tío! ¡Hola! Me estoy poniendo muy nerviosa. Me están todos los calores de cuando te ponen... ¿Sabes cuando te... Cuando, te, cuando notas que te estás poniendo muy nerviosa? Por eso me está pasando Mi <ríe> calor me está dando... Cuando la viaje se ha ido por pues, Sola, que a lo mejor este la puede bajar ahora <risa> no hay nada. ¡Ah, no! No, no, no, no, no, no, no, que si sí, no los voy. ¿Lo has visto? Estoy escuchando cosas muy raras en el fondo y se ve todos por. Ya se va, ya se va, por fin Esto está muy oscuro, literalmente no se ve nada Está todo oscuro y de aquí solo se ve esto Y de ahí no se ve absolutamente nada Tengo mucho miedo, tengo muchísimo miedo Es que no se ve nada, está todo oscuro darle, por favor Mademí, yo no sé qué hacer aquí, te lo juro, ¿eh? Vale, no, vale ya, ¿qué hacemos? Vale. ¿Qué hacemos? Tío? Voy a llamar ahora mismo a Martina. Pero, vale. pero, pero, pero, tío, que está en el sol, de ¿no? Ya, ya, ¿tú? ya, ¿tú? ¿tú? ¿tú? ya, ¿tú? ¿tú? ¿tú? ¿Tú? O sea, se la puede comer una persona. Cállate, nada. ¡Cállate, nada! ¡Chicos! Vale, llámala ya, llamala ya. Tío, pero es que imagínate que la cogen, la sacan del ascensor, o que todo esto lo han hecho a y la han Ya, lo ya lo Ya que la quieren llevar a la de los niños. Ya, ya, ya, ya, ya. ¡Chicos! La estamos llamando por festa, Martín Martín Mart Mart la estamos llamando de sí sí si si si se escucha el maldito pito, tío, se escucha el maldito pito todo el rato Ma Martín Martina, te estamos llamando Martina ¡Estoy aquí! Pero por favor, Martina, no tu la maldita teléfono Dios ya cabrón, por, por favor, abajo, no hay cobertura algo, piensa que es un sótano y no sabemos lo que hay abajo Calla, se hay haga, un pero... bunker, tío, lleno de... de no, esta, cálmate, esta, cálmate, cálmate, dona una maldita vez cálmate porque esta casa, sabes que está pero que, mancha, que, cielos, que Martina, cabes, de marrita, quiere a Martina, los niños quieren cogerla y meterla en no la ver, piscina. No me ¿te imaginas ver, que la niña del pozo beba. la mete en la piscina y la oro y te calles. ¡Arta! Martina, Martina. Estoy aquí, estoy aquí. Vale, Martina, aquí O sea, es que no, nosotros no te escuchamos desde arriba. ¿Tú nos escuchas? Sí, mira, a ver si escuchas esto. ¡Arta! Pero tu voz no la escucha, no sé Martina. A ver, Martina, necesito que grites. Que hables ves me ves o sea eso eso lo no no escuchamos cuenta, o sea, no escucha esc nada, escuchamos tío. escuchamos lo de escuchamos lo del petío de, del ascensor pero ni tu voz ni por o sea por teléfono te escuchamos pero en la vida real no te escuchamos Martina habla hola hola no es que no te escuchamos tío a cuánta profundidad estás Mira, te hago el código morse. Vale, eso sí, eso sí, eso Martina lo estoy escuchando. Vale, vale, vale, mira Martina que si pasa algo que le dé la campana a muerte porque si no bajamos pues ya le está dando. Vale Martina, quiero que te calmes. ¿Qué es lo que hay abajo, por favor? Pues no sé, no se ve, se ve todo negro. Ven a buscarme, ¿no? ¡Ten las malditas de bajar las escaleras y venir! Pero escúchame, Martina, que no podemos bajar las malditas escaleras. Que a saber lo que nos está esperando, que estás a no sé cuántos metros que de, de que esto es una trampa, ¿no? Quieren que bajemos para hacernos algo. Es que puede ser... Vale, Martina, escúchame. No, es que no podemos bajar. Necesito no, que me digas qué es lo que hay ahí abajo, Martina. ¡Que no lo sé, chico! ¡Que está todo negro! Mm, bueno, he escuchado ruidos en plan... Y cosas así, pero mira... ¡Que ha escuchado ruidos! O sea, Martina, ¿sí ¿has escuchado ruidos? ¡Que sí! Pero, ¿de qué has escuchado ruidos? ¿Qué, qué, ¿Qué había? Sí, he escuchado. Y también he escuchado. Y también he escuchado como alguien quería abrir el ascensor y no ha podido. O sea, ¿eh? ¿Has, ¿has escuchado pasos ahí abajo? O sea, que de esto me matan, por tu culpa. Vale, Martina, escúchame, pero es que no nos funciona el maldito botón. No, no, no te escucho, porque estoy enfadada. ¿Por qué? Porque no tienes las narices de coger y bajar las escaleras. Pero espera, espera, estoy hablando un segundo con la cámara. Vale, que tiene una idea harta. ¿Por qué no intentamos abrir la puerta esta como sea y levantamos la tapa de arriba del ascensor? Es que no podemos. O sea, ¿pero cómo maldita mente vas a abrir la maldita puerta? ¿Tenemos una llave de esta, tío. Sí, sí? pero ah, como, sí, qué qué tío? como tío, si fuera súper fácil conseguir no una llave de estas, es que eso solamente lo tienen los técnicos. Es que va a tardar mucho menos, no, tío. Vale, vale. Vale, vale, escúchame, Martina. Escúchame. Escúchame. Necesito que te digas dices. Nosotros vamos a intentar buscar alguna que otra solución, pero es que llegó todo. O sea, se han bajado los plomos. O sea, ¿tú tienes luz ahí abajo? Bueno, la luz del ascensor. O sea que el ascensor tiene luz de emergencia. ¡Que sí! Martina, ¿qué podemos hacer? Yo qué sé, ¿qué va a hacer las escaleras si me vengas a buscar? O oh, no, tranquilo, la vida tuya es más importante que la de los demás. Espera a que me descuartice. Vale, escúchame, Raquel, es que este, de verdad que tiene razón, tenemos que bajar. Sí, baja, ¿quieres que te, que, que te embosquen los niños y se te tiren encima y te muerdan o te, te maten, tío? Que es una trampa, ¿no lo entiendes? Han encerrado ahí de dentro a Martina para pillarnos a nosotros y sacarnos de esta casa, es su casa, no quieren que estemos aquí. Nosotros estamos aquí. Esperar, tío, esperar, a ver si se arregla todo, a ver si vuelve la luz o algo, tío pero, ¿Y si tenemos que esperar hasta mañana? Vale, pues se cansarán, se van a cansar, pero tienen que saber que nosotros somos más inteligentes que ellos, son niños Escúchame, Martina Sí La única opción que hay real, que no te, yo sé que no te va a gustar para absolutamente nada, es que te quedes a dormir en el ascensor Sí, hombre, sí, hombre, no, no, no, no, yo no me quedo aquí, sí, ven aquí tú Vamos a hacer una cosa que va a ser vigilar, nos vamos a quedar aquí durmiendo contigo, literal ¡Que no! Que no pillas que la planta de arriba no es la misma que la de abajo Que no te enteras ni del clima, chico Ven aquí, tú y me lo cuentas Cómo es la sensación de estar escuchando Personas andar por aquí Y golpes y que hay gente que Quiere entrar al ascensor y no puede, dime tú cómo es no, te, te paso harta, ¿vale? ¡A que te cuelgo! Vale, vale no, Martina, no me cuelgues. escucha. ¡A me. que te cuelgo! Escúchame, la única solución que hay, por favor, Martina, necesito que te calmes, que te quedes con Alberto, para que no estés ahí sola y que os echéis a dormir ahí, ¿vale? Nosotros mañana vamos a llamar a los servicios de emergencia. ¿Pero tú qué? ¿Pero tú te crees en serio que yo me voy a quedar aquí a dormir? ¿Y si no, Martina, qué quieres que hagamos? Tú no sabes lo que estás dentro de un ascensor, que encima yo soy claustrofóbica, que no me estarás... Escúchame, Naka. Real, es una idea de 11 años. No, pero no es, real, la bien, es, es una idea de 11 años. No, es que tenemos que bajar. Es una cosa, Es que tenemos que bajar. Es, es una cosa, muy importante. No lo habíamos pensado. En el ascensor hay un oxígeno limitado. Se va a acabar. Y son dos sí, personas. No, sí, no sí, sé cuánto sí, sí. tiempo vamos sí, en esta En esta casa no tenemos absolutamente nada. Mira, lo único que tenemos real que real son los malditos libros que hemos dejado aquí antes así que Ryan esto lo vamos a utilizar como malditas armas vale o sea no, otra, otra, ¿no? tendremos que reventarles la cabeza así porque otra cosa aquí no hay no no no no tenemos absolutamente nada ni para pegarnos ni para defendernos absolutamente pero que nada con algo gordo ¿qué voy a hacer yo con un es lo que hay Martina está ahí abajo y tenemos que... No salvarla. pienso abajo. Oye, que sigo aquí, ¿eh? Voy a bajar yo. Vale, ¿Y si mandamos a alguien que no seamos nosotros? Martín, es que no, es no, mi hermana, no. tío. ¿Tú eres tonto? Mandamos a... yo que sí, que vuelvan que lleve Karen. Mandamos a que lleve Karen. ¿Que no, que vamos a ir nosotros, tío. No. Sí, es una trampa, tío. Vale, Imagínate que abrimos a la, a la, puerta, la, que la, que la puerta, puerta o la que, que hay allí y se nos me cae algo en la cabeza, me tío. Me da absolutamente igual. Vale, yo también quiero salvar a Martina, pero tío, ¿qué hacemos? No sé, no deberíamos bajar. ¿Es lo que quieren? Es lo que mundo ¿Es Espero que absolutamente todo el mundo se canal Que la queréis un pedazo de like con absolutamente todas las cosas que están pasando. Porque de verdad son impresionantes. Vale, Martina, escúchame. Estamos bajando, ¿vale? ¡Ah! ¡No bajéis, no bajéis, no bajéis! Martina, ¿estás bien? ¡No, no bajéis! ¡Salta! no bajéis! ¡Algo malo va a pasar! ¡No bajéis! Está diciendo que no bajemos. Que hay unas cosas malas, pero tío. ¿Qué hay ahí, Martina? ¡Ah, sí! Martina. Te he dicho, tío, te he dicho. ¿Veis? Que era una trampa, tío. Que era una trampa. Tienes que hacerme más caso, tío. No sé cómo funciona esto. 4, vale. Martina se va a quedar justamente abajo en el ascensor, durmiendo con Alberto. No se va a quedar a total. Aparte, estas escaleras 4, que aún no va a pasar la tío. tío. No hace absolutamente nada de gracia. No sabemos lo que está pasando en esta casa. Todas las prohibiciones no sirven para nada. Y esto es todo porque Martina ha desobedecido mi maldita señal de no ir en el maldito ascensor. Maldita sea. Así que vamos a terminar el vídeo justamente aquí. suscribiros al canal, darle pedazo de like. Mañana esperamos absolutamente todos a las 8 y 40. Una española para seguir con todo lo que está pasando Porque la verdad es que no está haciendo nada Pero es que nada de ¿eh? Y a ver si criamos a esos malditos niños a las 3 de la noche Así que esto no me hace nada gracia Pero bueno, como siempre digo, vive al máximo